¡Moco todo el día! ¡Este concierto será grandioso! Hablas con la verdad, Pepper. Todo un festival de flamenco Moco con sus invitados especiales, Bagel y Sally y Colo Blind Felon. Uh, Linda argolla. ¡Ah! ¡Cielos, Nikki! ¿Fuiste por refrescos hace 20 minutos y regresas con una argolla en la nariz? Es mi homenaje a Moco. Y es depresión. Prueba que la esencia rockera y la higiene pueden coexistir. Oigan... ¡Vamos a pasar todo un día juntos! ¡No recuerdo la última vez que estuvimos juntos los tres! He estado tan ocupado que no he tenido tiempo para ir a las maquinitas. ¡Ni yo para patinar! Yo no he tenido tiempo para las lecciones de violín, los debates y la gimnasia. Ay, debo reducir el tiempo de estudio del ruso. <risa> ¿A quién engaño? El que sigue. ¡Hola, entrada! <risa> ¡Hola, Moco! ¡Hola! ¿Agotadas? Oh, no puede ser! ¡Quiero ver concierto! ¡Oh, qué horror! ¡La desgracia! ¡Me persiguen! ¡Fuera de aquí! ¡Mi vida es basura! ¡Mi vida es basura! Mi vida... ¡El basurero no es la respuesta, Pepe! Debe haber un modo de conseguir otra entrada. ¡Sí, desde luego! ¿Por qué no se me ocurrió antes? Yo conozco a la persona que me llevará a ese concierto. Oh, Pepe, a mí no me avergonzaría llamar a Mick Moco. Pero mamá, ustedes fueron a la escuela juntos. Se quedó en nuestra casa toda una semana. Opino que nos debe una entrada. Sí, Lidia. Deja que tus dedos se ejerciten. Y corríjame si me equivoco, señora Pearson, pero ¿no fueron usted y Mick pareja durante un tiempo? <ríe> De acuerdo. Llamaré, aunque odiaría que creyera que lo persigo. ¡Sí! ¡Volvemos a la carrera! Oh, lo siento. Creo que me equivoqué de número. Intento localizar a Mick Moco. Bueno, soy Lydia Pearson. ¿Quién es? Pues cuando Mick salga del baño, dígale que lo llamé. ¡Ay! ¿Quién cree que es olvidando así sus raíces? Lo conocí cuando era Harry Schnitzer. No es posible. Ella eh, no volverá, ¿cierto? No tiene caso, amigos. Nunca conseguiremos otra entrada. Van a tener que ir sin mí. Tonterías, Peperán. Tú eres más fanática de ellos que yo. Toma mi entrada. Pero, Nicky, adoras a Moco. Sí, pero es lo menos que puedo hacer. ¡Muchas gracias, ¿Ah? Nicky! Espero que estés segura. Ah, bueno, pero... Ah, ¡Eres la mejor! Tengo suerte de tener una amiga como tú. Yo no sé tú, Milo, pero yo estoy impaciente por el concierto. Ah, sí, Peper. Ah... ah. ¡Tormenta de Parmesano! ¿Sabes que van a tocar seis canciones originales y una versión nueva de la canción a todo gas? Ay. Además, habrá fuegos artificiales y dicen que la Orquesta Juvenil de Hazel nos los acompañará en dos canciones. la OJH? Mmm, ¡Nikki, esa ensalada que pediste se ve deliciosa! Es cierto, ¿puedo probarla? ¿Oh? ¿Por qué no? Tienes mi entrada al concierto, ¿por qué no mi ensalada? Y ya que eres tan buena teniendo cosas, toma mis cubiertos, ¿y por qué no mis libros? Y ya que estamos en esto, ¡toma también mi blusa! Ya, controlate, Nicky, estás en público. Nicky, llámame... loca, pero empiezo a sospechar que no me querías dar tu entrada. ¡No, claro! Ofrecerte la entrada solo era un gesto de educación. ¿Acaso tú sabes lo que es un gesto de educación? ¡Bien, Nikki. Si vas a hacer una rabieta por eso, ¡toma tu tonta entrada! No, gracias, Pepperan. Aun cuando permitieran bebés en el auditorio, no me gustaría llorar para interrumpir el concierto. Nikki, ¡Quiero devolvértelo! ¡Qué amable! Pero es evidente que significa mucho para ti. ¡Quédatelo! ¡Pero no lo quiero! Yo tampoco. Entonces yo lo tomaré. ¿Qué? ¿Qué? Si ninguna quiere la entrada, ¿para qué desperdiciarla? Esta será una sorpresa perfecta para alguien cuyo nombre empieza con Gwen y termina con Merrow. <risa> Buenos días, Gwen Merrow. Espero que no te importe, pero puse una sorpresa en tu casillero. ¡Ah! ¡Adoro las sorpresas! ¡Gwen Merrow! Me alegra tanto verte. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Um, cinco o seis minutos. Parecían años. Bien, adiós. Ay, Milo, estoy tan emocionada. Adoro las... ¿Ah? ¿Cáscaras de banana? ¿Qué es esto? ¿Una broma pesada? ¿Sabes que soy alérgica al potasio? Buen meso. Espera. Vuelve. ¡Ah! Estoy bien. No, <risa> Lo vamos, Peperán. Lo sé, Nikki. No podía haber recuperado mi entrada sin ti. ¿Tu entrada? ¡Esta entrada es mía! Quiero presentarles a un amigo que se llama... ¡Qué vergüenza me dan! ¡Buenos días! ¡Son unas tramposas! Oye, tú nos hiciste trampa, así que te hicimos trampa, y ahora Nikki me hace trampa. En mi opinión, Nikki es la que necesita que le hagan trampa, ¿comprendes? Planea todo lo que quieras, Peperán. pero la cuestión es que yo tengo la otra entrada. Bien. Ustedes irán al concierto. Solo recuerden que si los dos van, tendrán que pasar todo el día sentados junto a un cómplice tramposo, lado a lado, hora tras hora. Tal vez sea eso lo que se merecen. Milo, ¿qué quieres por la otra entrada? ¿Mi Barbie princesa o mi Barbie de la sirenita? ¡Ay! Oh, ¿Te crees demasiado buena para sentarte junto a un cómplice tramposo? Bueno, pues te venderé esta entrada cuando los cerdos vuelen. ¿Cuándo? ¡Vuelen! ¡Ay! Oh, oh, buena brisa, ¿cierto? Bien, oh. tú ganas. Prefiero regalar mi entrada que sentarme junto a ti. Toma, es mi entrada. ¡No! ¡Oh, Nicky! Eres la persona más generosa de toda la zona de Hazelnut. Más generosa que Mario, ¿Qué? eso es seguro. ¿Insinúas ¿No es que no soy generoso? También puedo ser generoso. Dito, oh. toma mi entrada. La fabulosa Rita Moreno tenía razón. En Norteamérica todo es gratis. No puedo creerlo. Fui traicionada por mis dos mejores amigos. Oye, tú has actuado igual de mal que ellos. Mira, solo piénsalo. Los conciertos van y vienen, pero los amigos son para siempre. tan tonta. ¡Los amigos son para siempre! Entrevistas ¿Alguien ha visto a Nikki y a Milo? Toma oh, su si número Si quiere ser entrevistada para la entrada extra, toma tu número, niña ¡Oigan! He sido egoísta y tonta, pero su amistad es más importante para mí que un tonto concierto Te perdono, Peperán. ¿Candidato 249? Pero, debo irme ¿Cómo pudiste? ¡250! ¡Aquí! Milo! Escucha, Pepperán, me parece muy bien que hayas recuperado la cordura, pero Milo y yo hablamos y pensamos que ya que nosotros compramos las entradas, uno de nosotros merecerá el concierto. ¿Lo dices en serio? Pues en ese caso, a un lado, porque esa entrada es mía, niña, ¡mía! Entrevistando al 250 ¡Hola, Peter! ¡Ah! Mi pequeño y buen amigo. ¿Qué te parece si te preparo una gran olla de schnitzel? ¡Sígueme, camarada! ¡Que la música sea el alimento de tu vida! ¡Dieter! ¿Ah? ¡Mira a tu héroe, Klaus! ¡El muñeco de dibujos animados favorito de Alemania en un gorro! ¿Qué mejor regalo puede haber? Peter oh. quiere Schnitzel. y será a mí a quien lleve al concierto! Él tiene cultura y necesita una pareja con cultura. ¿Quién quiere llevar a una niña cuando Klaus tú y yo somos tres? Mm. ¡Ya basta! Oh. Todos ustedes, estas entradas malditas arruinan amistades y convierten a las personas en animales. ¡Ay, no quiero ser parte de ello! ¿Y ahora? ¿Ya están satisfechos? ¡Tienen que estar en alguna parte! antes de que las haya! ¡Entradas! ¡Vengan con papi! Así es, Carlos. Dos entradas para el concierto acaban de caer del cielo. Ernie, el conserje, tiene mis entradas. ¿Puedes creerlo? Bueno, Moco es grandioso, pero lo mejor es que voy a pasar todo el día con mi amigo número uno, o sea, tú, Carlos. Somos patéticos, somos buenos amigos y así es como nos tratamos. La intención del concierto era pasar el tiempo juntos y celebrar nuestra amistad. Y miren, me siento... sucia. ¿Hay un limpiador lo bastante fuerte para quitarme la vergüenza? Lo siento, chicas. <risa> Ay, huele a esa carne podrida, Milo. Oh, oh. Creo que voy a vomitar. No puedo creer que enloqueciéramos así por una estrella de rock ensimismada en su vida. Tiene 86 mensajes nuevos. Mick, soy yo, Lidia Pearson, de la escuela. Escucha, no sé a quién tienes por ahí respondiendo tu teléfono, pero... Soy Lidia otra vez. ¿Cómo que estás en el baño? Muy original. Al menos espero que tengas la decencia de... ¡La decencia de llamarme! A diferencia de otros, yo sí me tengo respeto. Mamá, ¿con quién hablas? Eh, eh, con tu tía Fanny. Te llamaré de un teléfono público.